Bueno, ya, ya estoy aquí con Wilder frente a esta mesa donde están todos los productos que ustedes pueden encontrar acá en la Reina del Lago. Háblanos de los productos, Wilder, que encontramos acá? ¿Esto, por ejemplo, pues, qué es? Esto es el musum, ¿no? Uh -huh. Es eh, vino, miel y canela, ¿no? Es una bebida griega, ¿no? Que antes lo hacían. ¡Qué interesante! Para elaborar esto, el vino lo adquirimos del Valle de Zapaki, ¿no? al cual nosotros le agregamos miel y canela. Muy bien. Entonces esto es una bebida ¿no? eh, saludable a base de miel. A base de miel. Luego tenemos eh, spray propomiel. Esto generalmente lo utilizamos para las gárgaras, ¿no? para las amígdalas, todo eso. Es una solución... ¿Esto va directamente a la, a la garganta? Exacto. Es una solución elaborada a base de propolio y miel. Luego podemos esto, por ejemplo, sirve para los resfríos, ese tipo de, de cosas, para la tos. A tomar en cuenta, entonces, eso. Luego Después, ¿qué más los tenemos? Los de polen, ¿no? ¿Esto de qué forma se utiliza? Esto eh, nos ayuda a fortalecer nuestras defensas. Ya. El cual eh, tiene bastante contenido de vitaminas C y D, proteínas y aminoácidos. ¿Esto, ¿no? esto se pone? ¿Se disuelve en algo? Esto lo podemos consumir directamente eh, en ayunas, una cucharilla. Queremos combinarlo con yogur también, ¿no? Agregarle una cucharilla eh, de polen, gránulos de polen al yogur o en las ensaladas de frutas o de... verduras claro. no muy Entonces bien. tenemos acá el polen. Y también tenemos el propóleo en líquido. El propóleo. Sí, el propóleo en líquido, el Ay, cual eh, es un antibiótico natural, ¿no? Que también se lo utiliza... Muy utilizado. Eh, para los resfríos, para la tos y también es un... Eh, cicatrizante, ¿no? Para las heridas. Ahí está el propóleo. ¿Qué más tenemos? Luego, Esto, por, mira, me luego llama luego muchísimo la atención. El, el la forma, ¿sí? además, que tiene... Eh, ...miel. ¿Cuál está elaborado como base? Acá lo utilizamos eh, la glicerina. ¿Ya? La cera de abejas y miel, ¿no? Esto lo, lo utilizas para el rostro, para por el ejemplo. Rostro, ¿no? sí. Ahí está. Luego podemos apreciar eh, los ungentos, ¿no? Esto generalmente para dolores, ¿no? De articulaciones o algún golpe que hayamos tenido. Ahí están entonces los entonces, ungüentos también. Tiene un olor muy, muy peculiar, ¿no? Sí. Huele muy bien. Luego tenemos eh, los bálsamos labiales, ¿no? Los bálsamos labiales. Todo esto se produce aquí. Acá. Esto hay... es un emprendimiento familiar, cuéntame con cuántas personas trabajas, Ya ah, hemos conocido al miembro más joven del equipo que es Leonel, sí, sí. valiente además este sí, muchacho, sí, sí, sí, yo es lo admiro mucho. familiar que lo estamos eh, llevando adelante, el cual eh, de a poco vamos eh, incluyendo ¿no? a, a los miembros de nuestra Seguro familia, que ¿no? sí. Leonel en sí ya también, desde pequeño, el, el más capo, sí, Leonel, eh, fue un poco muy... Metido en esto, ¿no? Entonces fue aprendiendo en el cual hoy en día ya tiene... Perfecto, ahí está la, la tapita. Ya, ¿no? Hasta la de... presentación es, es preciosa. Sí. Miren luego, qué lindo esto. Luego también eh, les puedo... Eh, ahí está la miel. Explicar acerca de la miel, ¿no? El cual es eh, proveniente de esta región, ¿no? Del altiplano. Es que miel es una, pura, pura. Es una miel pura, ¿no? El cual las abejitas van a recolectar de las plantas ¿no? que se tiene acá plantas, mi Miren bien. ustedes. Se Mira. ve deliciosa. y ah, está. A ver, de degustar, puedes eh, ponerlo en la palma y degustarlo. ¿no? A ver, ¿puedo ponerlo eh, en mi dedo? Oh, sí. Si me permites, por favor. Vamos a probar la miel. Me cae. A ver, voy sí, a la, la mascarita un ratito. Deliciosa. Muy rica uno, les prometo, puede estar así. Deliciosa, de verdad, deliciosa. Se siente además muy pura. La siento diferente a otro tipo de miel que, que he probado. Entonces lo que ofrecemos eh, y tenemos acá eh, a las personas que nos visiten, pueden adquirirlo acá o mediante nuestras redes sociales. ¿no? Como... Exacto, justamente a eso me iba, ¿qué pasa si la gente no puede llegar hasta este lugar? ¿Hay algún número de celular que podamos darles para que se contacten contigo? De repente nos están viendo en otros departamentos y quieren hacerte el pedido de la miel o de los otros productos, tú se los puedes hacer llegar. Exacto, mira, nosotros trabajamos eh, en forma de, de delivery, ¿no? Ya. En el cual eh, entregamos eh, los pedidos en la ciudad de La Paz y también eh, hacemos envíos, ¿no? A otros departamentos. Muy bien. Mira, las personas que nos visitaron de Oruro, Cochabamba. Te piden Tamarilla, ya los productos. Sí, enviamos, ¿no? Muy bien. Entonces, con, con toda la confianza que se tiene, ¿no? Claro que sí todos los productos que requieran ¿no? Wilder queremos agradecerte En principio a nombre de todo el equipo Estamos conectados Nos hemos sentido muy bien acá Hemos podido conocer acerca de la importancia De las abejas Su forma de organización Que es tan interesante, tan peculiar El rol que cada una tiene dentro de la colmena Y además la importancia para el medio ambiente Para la humanidad en sí Porque realmente sin estos insectos Nosotros no, no estaríamos acá no habría ecosistema, ¿verdad? Tiene una función muy, muy importante, de verdad. Y ustedes ya lo saben, si vienen acá a San Pablo de Tiquina, estamos ¿a, a cuánto tiempo? ¿10 minutos? Diez minutos. Del pueblo, ¿no? sí. Son solamente 10 minutos desde una vueltita por el centro Apicola La Reina del Lago. Wilder y toda su familia lo van a estar esperando y va a poder, por supuesto, llevarse estos productos maravillosos, además 100% naturales. Yo también quiero llevarme la abejita, quiero decir me encantó miren ustedes es realmente una belleza Mira, eh, muchas gracias ¿no? por la visita entonces eh, estamos a la espera eh, con los brazos abiertos a las personas que quieran visitar este centro apícola no solamente ofrecemos estos productos también eh, nosotros llegamos a ofrecer acá el delicioso plato de trucha no en el cual eh, nosotros los Criamos y luego eh, las extraemos. Exacto. De flotantes, ¿no? Para Miren, seguramente ustedes están preguntando qué momento ellos nos van a mostrar la trucha, la trucha dorada, además, ¿no? Que nos dicen que es muy propia de, de esta región y vamos a estar mostrándoles también los criaderos enseguida, así que quiero agradecerte Wilder, nos vamos a ir nosotros ya al criadero de truchas y bueno yo me voy a llevar muchos de estos productos. Enseguida continuamos con más de su programa, estamos conectados al aire libre, esta vez desde San Pablo. De Que dijiste adiós